Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de en Cinematografía cine. a través del programa de Fomento al Cine Fosí. Mexicano. Hola, soy José Luis Martín Huicho, director de Antropotrip, un proyecto desde el que realizo piezas de live cinema o de cine en directo eh, con las que me gusta explorar las relaciones intermediales entre las herencias del cine de no ficción, la composición musical, el videoarte y la cultura videojockey por supuesto Lo que van a escuchar es el soundtrack de eh, Trasiego Una de las piezas que he estado trabajando recientemente Desde el Sistema Nacional de Creadores de Arte en México Y esta versión es la que presentamos en Ultracinema este, Asunción. Es una pieza de un poco menos de 11 minutos y, y bueno la técnica que utilicé es pues, técnica de composición de música electrónica eh, son sintetizadores principalmente, cajas de ritmos y samplers eh, tocados en, en, así en vivo y por ahí también mmm, se escuchan algunas voces con la poesía ...de dos personas colaboradoras muy queridas... Eh, ...Karen Márquez eh, y Sergio Brown... Eh, ...ambas eh, Baja californianas eh, ¿Qué más les platico? Mm, al tocar esto en vivo... ...funciona como una especie de concierto multimedia... ...en, en el que la parte visual... Eh, ...es programada también desde un software que está conectado a, a una caja de ritmos como les decía un secu cuyo secuenciador es lo que va activando, desactivando y dándole ritmo a los visuales entonces al final de cuentas eh, todo se ejecuta de manera bastante musical pero bueno en esta ocasión escucharemos el soundtrack y pues saludos y larga vida a Ultra Cinema. Que mira. expansión The too. nadie lo sabe hoy es el último atardecer del solus después del crepúsculo todo se volverá gobierno los cuatro dioses de los cuatro elementos descendieron a la tierra para culminar su creación la humanidad perdió el derecho a existir el rastro de la razón es traición es el final de la era tan es el blog de alfabet destruction destruction time is the blood of the alfabet los dioses de los cuatro elementos pasaron sus últimas horas en el pico de una montaña sagrada la bici de caos clock in the las señales estuvieron muy controladas blancos en el cielo Sobre los océanos, niños, cola de cola. The doors of the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 Cinema 11, cine experimental, film footage, creative commons y post-internet art.